El rechazo puede ser de las cosas que más podemos sufrir en la vida. Y por eso nos da miedo al rechazo. Este miedo al rechazo que nos puede evitar a que tengamos relaciones más sanas. Nos puede llevar a que aguantemos cosas que no deberíamos aguantar de la pareja, de los familiares, de los amigos. Nos puede detener a no aventarnos a vivir una vida más rica y más enriquecedora. En mi experiencia de décadas de desarrollo personal, lo que, de lo que más me ha transformado ha sido disminuir enormemente este miedo al rechazo y he tenido la fortuna de poder ayudar a cientos de personas a hacer lo mismo y a vivir relaciones más sanas y vidas más enriquecedoras. Hoy te quiero invitar a ti a tomar las tres claves para resignificar el miedo al rechazo en amor propio. Un taller de asimilación de semiología de la vida cotidiana que te va a ayudar a ti, a realizar este proceso para que lleves la teoría de semiología de la vida cotidiana a tu práctica y realmente transformes ese miedo al rechazo en amor propio. Sé parte del cambio, lleva semiología a tu vida cotidiana y transforma. Te espero.